Bienvenidos una vez más a este congreso virtual esotérico El despertar de la conciencia que transformará tu vida Hoy vamos a hablar de sanación a partir de vidas pasadas y reencarnación Y para esto hemos invitado a Diego Martín Ferrando. Él es maestro Reiki y de desarrollo interno. Además, tiene más de 20 años de experiencia en terapias regresivas y del subconsciente. Es instructor en desarrollo personal, en meditación y en expansión de la conciencia. Y ha documentado, hecho muchas charlas y conferencias que ha venido registrando a través de su canal de YouTube, Manifestación Mística. Bienvenido, Diego Fernando. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola a todo Colombia y hola a todos los oyentes que se han acercado a documentarse y a aprender a través de este maravilloso congreso, del cual estoy realmente pues, feliz, contento de que me haya llegado la invitación, muy feliz de que me hayas tomado en cuenta y con todas las ganas de compartir al máximo mucho de todo este tema tan importante, que a veces eh, nos eh, rehusamos o, o, o nos negamos a ver porque creemos que la muerte o hablar sobre la muerte eh, es algo negativo es algo que puede llegar a nosotros a deprimirnos cuando debiera de ser todo lo contrario Alejandra sí claro totalmente porque es un paso no es un paso más la vida no o sea la vida no es esto este es un paso en este exacto camino. de hecho nosotros estamos aquí eh, de turismo, estamos aquí eh, pasando por, por estas circunstancias que son temporales y son siempre muy cortitas, porque inclusive si viviéramos eh, a una edad prolongada que nosotros llamamos, que son 80, 90 años, si tuviéramos la fortuna de llegar a, a esa edad, pues la verdad es que se pasa muy rápido. Y sí. ni que hablar si nos vamos de manera muy temprana. Entonces, la verdad es que como cuando uno va de vacaciones, como cuando uno va de turismo, no, no tendría que enfocarse en las dificultades, en los problemas, renegar y pelear con las personas que tenemos a nuestro alrededor, sino todo lo contrario, vivir y disfrutar al máximo, y aprender y asombrarnos al máximo de este corto pasaje que tenemos a través de esta vida material, o de tercera dimensión, también llamada. Uh -huh. Diego, y antes de empezar a hablar de sanación, ¿por qué hablamos de vidas pasadas? ¿Por qué hablamos de reencarnación? Muy bien. Es importante comprender y entender que este tema de reencarnación no es un tema únicamente de, de los budistas o de los orientales o, o de gente que está del otro lado del planeta. La reencarnación es algo que está arraigado en el hombre desde los inicios mismos de la inspiración hacia las cosas elevadas. Cuando el ser humano quiso comprender y entender mucho más allá de aquellos cinco sentidos que, que, que tiene, dio directamente con la comprensión y el entendimiento de que todo es cíclico, de que todo es circular, de que todo tiene un principio y un final y se vuelve a repetir. Y entonces, claro... La muerte no podría ser el final de todo, ya que todo en la naturaleza se transforma. Todo en la naturaleza tiene un renacimiento y un resurgir luego de un perecer. Entonces, no, ha, no había que tener mucha inteligencia. Es más, desde los inicios mismos de que el hombre empezó a preguntarse cosas, dio directamente con este tema de la reencarnación. Y entonces, en todas las grandes religiones apareció desde un principio y desde un inicio la creencia y la aceptación de la reencarnación. Y con esto no estamos dejando de lado ni al judaísmo ni al cristianismo, porque si bien ahora, de repente, de manera pública, niegan total y absolutamente la idea de reencarnación, eh, desde un inicio pareciera como si las personas tuvieran mucho mayor eh, anhelo o deseos de encontrar la verdad, y claro, que por supuesto estaba la reencarnación, porque daba respuesta a un montón de cosas, porque resuena en el interior de nuestros corazones el hecho de que no hay un final luego de perecer. Entonces yo tomé unos, unas pequeñas palabras, por ejemplo, de, del Zohar, que es un libro místico del judaísmo, porque sabemos que todas las religiones tienen una parte esotérica, una parte eh, mucho más exclusiva para aquellas personas que realmente buscan la verdad. Y no exclusiva porque se la tiene seleccionada para un pequeño grupo, no. Sino es que son aquel pequeño grupo que se selecciona a sí mismo, que realmente tiene aspiración a la verdad y quiere ir más allá de los dogmas, o las estructuras de la religión, y entonces buscan la esencia misma de las religiones. Y entonces, en, en el judaísmo, por ejemplo, tenemos la Kábala. En el cristianismo, por ejemplo, tenemos el gnosticismo. Eh, en el islamismo tenemos el sufismo. En el budismo tenemos eh, eh, el tibetano o el zen, que bueno, todas van enfocadas a esta esencia. Y en la Kábala, en el judaísmo, hablando aquí de occidente, en el Soar, por ejemplo, dice esto, Alejandra, eh, gente que nos sigue a través de este maravilloso congreso eh, que da el periódico Occidente. Dice así el Soar: siempre que una persona fracasa en su propósito en este mundo, Dios, bendito sea, la arranca de raíz y la vuelve a replantar una y otra vez repetidamente. Bueno, clara alusión, por supuesto, a la reencarnación, ¿sí?,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 lo saca del sepulcro y lo vuelve a llevar a los vivientes. Entonces, ahí tenemos otra clara alusión a la reencarnación. Esto es dentro del judaísmo. Y empezamos en el judaísmo porque nosotros, aquí en Occidente, somos mayoritariamente cristianos, ¿no? Hablando en sí. términos religiosos. Y bueno, y entonces entro nomás a hacer referencia a, a los evangelios, del Nuevo Testamento, y por ejemplo, en Mateo 17, 10, 13, dice, más ostigo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista, Jesús. Y termina diciendo esta palabra que repite varias veces eh, Jesús, este grandísimo maestro que tuvimos, y dice, el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Sí? ¿Por qué repetidamente dice, si todos tenemos oídos para oír? ¿Por qué Jesús hace un énfasis tremendo en muchas de sus enseñanzas a esta, eh, a esta clave que, que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Porque no nos podemos perder la esencia de las enseñanzas. Y tener oídos significa ir más allá de nuestras limitaciones, ir mucho más allá de nuestros paradigmas, de nuestros miedos, de nuestros temores, y percibir la realidad y la vida y las enseñanzas y las palabras de Jesús, por supuesto, en una condición superior, en donde no solo estamos escuchando sino que estamos oyendo, sino que estamos comprendiendo, sino que estamos incorporando todo lo grandioso que este maestro a nosotros nos da. Y bueno, por último, para terminar, yo, yo no soy una persona eh, que, que hablo como un religioso de la Biblia, pero sí quiero hacer estas pequeñas referencias, porque por supuesto tenemos que tomarlas en cuenta. Y en Juan 3.7 dice, no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Bueno, la verdad es que eh, nacer de nuevo, y cuando hablamos de nacimiento, desde ya que estamos hablando a un nacimiento una y otra vez eh, en este mundo. Y entonces, eh, tenemos aquí de manera directa, a través del judaísmo y a través del eh, cristianismo, y ni que hablar del gnosticismo, hay muchos evangelios que son llamados apócrifos. Yo tengo charlas en mi canal, del cual aprovecho a invitar a todos ustedes, se llama Manifestación Mística, y ahí tengo charlas sobre el evangelio de Judas Iscariote, de María Magdalena, de Santo Tomás, de Felipe, y todos ellos hablan, por supuesto, de la reencarnación. Y todos ellos hablan, por supuesto, de que, somos almas, fíjate tú, Alejandra, qué cosa tan fuerte, tan contundente. Y Jesús también lo dijo con claridad. Somos almas que están aquí atrapadas en este cuerpo. El deseo del alma no es venir a reencarnar. No es el deseo. Viene porque lo necesita. Viene porque no tiene otra opción. Viene porque tiene que seguir evolucionando, despertando, volviendo a reencontrarse con la verdad. Pero no viene porque lo desea o no viene porque lo quiere. Porque toda alma, todos nosotros sabemos que venir al mundo, que estar atrapado en un cuerpo limitado, representa realmente una situación de sacrificio, una situación de esfuerzo, de trabajo, inclusive de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Todo eso no le es natural al alma. Sin embargo, tiene que perecer esas circunstancias porque ¿sabes qué le obliga a bajar eh, Alejandra a este mundo? ¿Sabes por qué está aprisionada a este mundo? Dijimos porque necesita evolucionar y necesita aprender. Pero en esencia, Alejandra, todos nosotros tenemos la verdad y tenemos la sabiduría. Todos nosotros lo que tenemos que hacer es volver a recuperar la memoria de quienes somos. Pero hemos querido experimentar el error. Hemos querido experimentar eh, nadando y desenvolviéndonos y, y, y tomando decisiones contrarias a aquellas que el universo nos enseña. Y lo hicimos porque... Queríamos experimentar qué era la oscuridad. Y entonces quedamos atrapados. Y nada en este mundo nos ayuda a todos nosotros a despertar, lamentablemente. Si bien la materia o este mundo de tercera dimensión, este cuerpo carnal, estas vivencias que todos nosotros tenemos, tenemos, de alguna manera se planificaron para que fuera una escuela, desde hace 10.000 años dejó de ser una escuela, Alejandra. Porque nadie aquí está aprendiendo. Para mí es muy triste comunicar y transmitir esto. Y, y yo la verdad es que no me gusta ser alguien que informa o, o comunica a las personas eh, noticias que no son alentadoras. Pero la verdad es que es esta. Claro. El ser humano está atrapado y en Oriente se llama el sánsara. No sé si has oído escuchar, la rueda infinita de muerte y nacimiento, de reencarnación permanente y constante. Ese sánsara en el cual nosotros estamos atrapados se repite una y otra vez porque no estamos aprendiendo, porque no hemos comprendido y no hemos entendido que esto es ilusión, que esta realidad pasajera y transitoria no es la verdadera vida. Uh -huh. Y venimos aquí entonces, venimos porque tenemos karma. ¿sí? En la religión se le llama pecado, Alejandra. Se le llama pecado original, no que no, no nos cabe en la cabeza. A nosotros en la religión se nos dice que porque a Adán y Eva comieron la manzana, entonces todos nosotros... Eh, cargamos con las culpas de esos ancestrales padres, y entonces tenemos ya, desde el inicio, un pecado. Que luego, bendito Dios, con una lavadita de cabeza se nos va. Y entonces otra vez recuperamos eh, esa limpieza y esa pureza. Pero es que cabeza cabre, que eso es así. Yo lamento eh, ser realmente directo con estos temas, pero ya tenemos que madurar. Ya tenemos que dejar de ser niños y entender estos cuentitos como una moraleja, como una enseñanza que va mucho más allá de las formas que se nos están transmitiendo. Por eso el que tenga oídos para oír que oiga. Nosotros cometimos el pecado de nuestros ancestros o de nuestras vidas pasadas, que también son nuestros ancestros. ¿Sí? Porque esta alma que nosotros somos la ha conformado, la ha eh, edificado, la ha construido las sucesivas vidas que hemos tenido. Y lo que hoy nosotros somos es producto de todo ese pasado que hemos vivido. Y es más, estamos construyendo nuestra vida futura a partir de las decisiones que nosotros hoy en día estamos tomando. Es mentira que nosotros elegimos la vida allá arriba. Eso no es correcto. Eso no es verdad. Nosotros elegimos la vida futura aquí, en este momento, en este instante, de acuerdo a nuestras decisiones. Y si somos sabios, y si somos realmente personas inspiradas, y ya que han llegado a un nivel de maduración eh, constante, y que están listos para pasar a otra etapa evolutiva, entonces ya no estamos eligiendo una vida futura. Sino que estamos eligiendo ya no volver a caer en esta prisión que es el plano material. Uh -huh. Porque Jesús claramente lo dijo, y nada más que termino con esto. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo, Alejandro. Y si no es de él, y si no es de su padre, ¿de quién es este mundo? Yo les hago esa pregunta a todos los oyentes, ¿de quién es? ¿Sí? Bueno, dejo la incógnita ahí. Sí. Te iba a decir, bueno, y ya con, con, con esa conciencia de que realmente no somos un cuerpo, sino somos un alma en tránsito, ¿cómo hacemos en... en... En esta vida en la que estamos transitando y que estamos recorriendo para empezar a ser conscientes de nuestro proceso y empezar ese camino de sanación para ir evolucionando. Muy bien, perfecto. Entonces aquí viene lo bueno. Una vez que hemos comprendido y hemos entendido que esta no es la verdadera vida, sí que esto es simplemente un pasaje, como bien lo dijiste, o una etapa un momento en donde yo tengo que aprovecharlo para aprender, para crecer, para vencer los miedos, los traumas, los complejos y las fobias. Y que son muchas, eh, todas estas condiciones que eh, contaminan mi alma. Entonces, cuando yo entiendo esto, tengo que abocarme de lleno a esta labor de sanación. Porque entonces... Si yo no pongo en primera instancia la limpieza, la purificación y la liberación de mi alma, nunca lo voy a lograr. ¿Sí? Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios por sobre todas las cosas, significa acondicionar mi alma para que sea digna de conectarme a la divinidad. Esto lo tengo que yo comprender y entender como eje fundamental de mi oportunidad en este momento y en esta vida que estoy teniendo. Si yo no pongo entonces el anhelo y la aspiración a esa limpieza, a esa sanación, a esa purificación, a esa eh, liberación, entonces no lo voy a lograr. Una vez que lo hago, una vez que lo hago, por supuesto, entonces yo ya me siento como esa alma que soy, y no como el cuerpo físico. Si yo me siento como esa alma que soy, lo que debo entonces de valorar, lo que debo entonces de poner mi atención, de lo que me debo de alimentar, son de las cosas espirituales, son de las cosas ricas en sabiduría, en conciencia, en trascendencia. Yo no digo que no disfrutemos de las cosas materiales. Claro que sí, está para que las disfrutemos. Pero las cosas materiales no tienen que robar mi atención absoluta. No tienen que desviarme de aquello que es trascendental y de aquello que es importante. Generalmente pasa esto. Pero no debe de ser así. Y ojo que estoy inclusive haciendo referencia a cosas tan sensibles como el hecho de que mi vida física no es lo más importante, sino mi vida espiritual. Pero es que no debo de ser tan inteligente para comprender y entender esto. Si la muerte la tengo asegurada. Me voy a morir, tal vez, dentro de un ratito. Tal vez, sí, en 20, 30, 40 años, pero la muerte es tan, tan segura de alcanzarme que me da una vida de ventaja. O sea, va a llegar. Entonces, ¿voy a luchar frente a algo que es inevitable? No. Es más, si me la paso luchando, me pierdo la oportunidad de aprender y de crecer. Lo que yo debo de comprender es que debo de fluir, es que debo de, de, de ver todo lo que sucede a mi alrededor como condiciones que se están dando entonces para yo poder crecer, avanzar y mejorar. Y entonces, como dije, cosas tan sensibles como inclusive no debo de luchar por mantenerme vivo, sino de aprovechar esta vida, no debo de poner en primer lugar y en primera instancia, y aquí sí, me, me voy a echar en contra un montón de personas, pero por favor yo les pido que todos reflexionen y, y verán que, que es la verdad. No puedo poner en primer lugar a la familia, a los hijos, a los esposos, al trabajo. No puedo poner a las cosas externas a mí, porque mi única responsabilidad es mi alma lo primero que debe de estar eh, eh, eh, impulsándome a, a crecer y avanzar es ese amor a lo superior. Claro, no voy a renunciar a mis hijos, a mi esposa, a mi, o sea, no estoy hablando de ese extremo. Estoy hablando de que lo que me moviliza son las cosas internas, no externas. Esto que es tan elemental, esto que es tan básico, esto que todos nosotros, yo creo, con un mínimo de... de, de, de inteligencia o de conciencia es aceptado, la verdad es que para nada lo llevamos a la práctica. Y todo esto es así y se complica un montón porque, claro, hay muchísimos elementos exógenos desde que nacemos que nos dicen que la felicidad y la realización están fuera, nunca están dentro. Y están siendo estimulados de manera permanente por muchas energías de baja densidad que quieren asegurarnos que una y otra vez, que quieren asegurarse que una y otra vez nosotros bajemos, bajemos a este mundo. Porque claro, nuestra atención está, entonces, en las cosas de este mundo y no logramos recuperar nuestra naturaleza y no, no logramos recuperar nuestra herencia y conectarnos a la divinidad. Entonces, desapegarnos, Alejandra. ¿Sí? No, es que te decía que creo que por eso pasa que la gente descubre cómo a veces el que tiene mucho dinero realmente se siente vacío y el que sí. no lo tiene piensa que la única manera de ser feliz es teniéndolo. Claro, claro. y una y vez la que la tiene se da al... cuenta que no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aterrizar eso, Diego? ¿Cómo hacer para que la gente en su día a día descubra que su proceso realmente es interno, porque la gente va a su trabajo, como digo yo, vive en modo avión, Va ¿no? a su trabajo, llega, cocina, atiende a los niños, se acuesta, se levanta, va a su trabajo, y la vida se le va pasando sin aprendizaje, y sin sí. avanzar. ¿Cómo, cómo aterrizarlo? Qué, ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero, no hay obligación de liberarnos, ¿eh? Aquí la divinidad no deja, si nosotros queremos seguir aquí aprisionados, pues adelante. Claro. ¿Sí? No ofende a la divinidad que nosotros querramos vivir una vida eh, marginal, que quer querramos vivir una vida como mendigos, siendo que somos realmente divinos y multimillonarios en términos eh, espirituales. No nos ofende a nadie. Si nosotros queremos ser por diosero adelante. O sea, no, nadie nos va a reclamar. Sin embargo, sin embargo por supuesto... Claro que nadie quiere eso, ¿no? Con un poco de sentido común. Nadie quiere vivir una vida eh, eh, con dolor, con sufrimientos, con carencias y insípida. Porque en eso hemos caído. De vivir esta manera, como bien lo has dicho, de manera mecánica o autómata o repetitiva, la vida se nos va yendo sin que hayamos nosotros puesto la atención a lo superior. Entonces, tiene que haber un total y absoluto despertar en el alma, porque tampoco se le puede pedir esto a un alma inmadura. Hay muchos que no están en condiciones, entonces les falta aún muchísimas encarnaciones. Seguir sufriendo, seguir padeciendo, seguir repitiendo una y otra vez muchos sucesos, porque... Eh, Deje, déjame decirte, Alejandro, yo que, tú, que tú lo sabes, por supuesto, pero el resto del público eh, les comunico, les informo que yo tengo más de 20 años haciendo regresiones. Más de 20 años trabajando con vidas pasadas, una de las cosas que hago, claro, no es la única, pero... Eh, y lo que he visto, en primera instancia en mí, porque al primero que hice regresiones... Fui a mí mismo y, y recordé muchísimas vidas pasadas. Y luego, cuando comenté y cuando compartí todo este descubrimiento, eh, desde ya que eh, motivé e insté a las otras personas y he apoyado y he ayudado a recordar vidas pasadas, y de lo que he visto es que vida tras vida, Alejandra, vivimos como vivimos esta vida, así como bien lo has dicho, de manera repetitiva, de manera mecánica, una y otra vez es siempre lo mismo. Claro, un puntito menos, unas comillas menos, alguna variación aquí, otras ropas, otra carita, otro sexo tal vez, pero las circunstancias son las mismas. No nos cansamos que durante, no siento, a veces miles de años tengamos que vivir una y otra vez las mismas cosas. Nos hemos vuelto adictos a esas sensaciones de dolor, de carencia, de sufrimiento, de tristeza, de apatía, de coraje, de rencor. Nos hemos creído que eso es sentir la vida. Así como el adicto, ¿no? Que cuando agarra su cigarrillo, o agarra el alcohol, o agarra la droga, se siente vivo, así también nosotros encarnamos porque nos hemos vuelto adictos a la vida carnal y a esas sensaciones de baja vibración y por eso no podemos zafar, y por eso no nos podemos liberar. Entonces, tenemos que despertar a esto, tenemos que conocer todo esto, y este es el propósito de esta charla que, que estamos dando, y, y que yo hago en, en mi canal, en todas la, la, la, las conferencias que doy, en todas las ponencias que doy. Despierten, despierten, y despertar significa de, decir basta, ya, se acabó, quiero otra cosa para mí. Quiero descubrir esa magia, esa divinidad, ese, ese Dios que es todo amor. Porque si yo creo, confío y siento que Dios es amor, como así Jesús nos enseñó, entonces, ¿por qué estoy viviendo en el mundo que estoy viviendo? ¿Y por qué llevo la vida que estoy llevando? Ustedes dirán, no, pero que yo no tengo ningún problema, tengo una familia, tengo un buen trabajo. Digo, no muchos pueden decir esto, no pero, y más hoy en día. Tengo salud, sí, perfecto, lo tienes todo por el momento, tal vez. Afortunado por ti que en este presente crees que lo tienes todo, pero ¿sabes qué? Lo vas a perder. Está asegurado. Lo vas a perder en cualquier momento, en cualquier instante. La salud la vas a perder. La vida la vas a perder, la familia la vas a perder, o sea, la riqueza la vas a perder, lo vas a perder. Si hoy tiene la fortuna de disfrutar eso, o la de fortuna, porque tenerlo todo no siempre es bendición. Es más, la mayoría de veces tenerlo todo es una maldición, porque te deja letargado, te deja dormido, te deja sumergido en esa condición para que no cambies, para que no despiertes. Entonces bendito los que sufre, porque tiene la grandísima oportunidad entonces de hacer un giro. Hay que llegar a esa instancia. No, no. Si somos personas que, que ya tenemos una madurez, no necesito, no necesito sufrir, no necesito que me flagelen no me castigue la vida para yo encarrilarme. Y a esas personas yo me dirijo, ¿no? Principalmente. Pero bueno, si estamos sufriendo, entonces ya, ya hemos tocado fondo adelante. Cambiemos nuestra vida. Y entonces pongamos nuestra atención, como decíamos recién, a las cosas, profundas, a las cosas espirituales, porque de esa manera nuestra alma se va a sanar, se va a curar, se va a limpiar, y no solo el alma, también el cuerpo. Porque el cuerpo se nutre de las energías que del, del alma se irradian, se generan y se gestan. Eso está de manera muy clara, siempre transmitido y enseñado por los grandes maestros. Toda enfermedad física tiene una condición kármica. Y si yo rechazo la enfermedad, como ahora está pasando con la pandemia, que, que todos las rechacen y todos luchan y todos tienen temores, ¿sí? Lo que estoy haciendo es dirigiéndome a la enfermedad, pero no solamente a esa a otro tipo de enfermedades. Si eso está en este mundo en el que vivimos, tiene un propósito. Tiene una enseñanza para todos nosotros. Yo le llamo corona de luz, fíjate. No le llamo coronavirus, le llamo corona de luz, porque viene a iluminarnos. De hecho, Entonces, para muchas personas ha sido supremamente un proceso enriquecedor, ¿no? Para quienes han logrado vivirlo desde otro polo. Y no se sí. quedaron como en el miedo, ha sido una oportunidad muy importante como de reencuentro, y, y, y bueno, aunque hay una palabra muy ya que hace suena cansona, que es la de reinvención, eh, de verdad han logrado hacer ese, un proceso interesante en esta pandemia. Exacto, Alejandra. Pero así todas las enfermedades, todas absolutamente. Y entonces, si yo la acepto, bueno, aquí está presente, y está presente porque me he equivocado. Hay condiciones emocionales, mentales, internas. Sí, sí, tengo problemas del páncreas, tengo problema en la vesícula, tengo problema en el estómago, no sé. Físicamente se manifestó así, pero ¿cuál es el origen? La ciencia dirá, no, bueno, es la mala alimentación, es la genética, es un virus, es lo que... Hombre, no es de afuera. Todo es de adentro. La realidad que yo vivo es creada desde mi interior. Lo de afuera es un reflejo de lo que yo tengo dentro. Entonces, si estoy viviendo a nivel externo, una situación, así sea de enfermedad, o así sea eh, de situación trágica o kármica, a ver, ¿qué está pasando en mi interior? Esta sería la pregunta para poder eh, empezar a sanar. O sea, tengo que conocer cara a cara al diablo sí que está habitando en mi interior, que me está llevando al error, que me está llevando a la confusión, y a bloquear muchísimas cosas que... Que, que están para mí, pero que me niego y me cierro, porque, eh, bueno, yo tengo otras expectativas, porque yo tengo eh, circunstancias erróneas y equivocadas de la existencia, de la vida, porque además tengo miedo, tengo dudas, inseguridades, temores, y no estoy listo para soltar. Pero el universo me dice, ya es momento de que te desempolves, de que te quites esos velos, de que ya des esos pasos tan necesarios, y entonces, como no lo has hecho de la buena manera, entonces vienen circunstancias que nos vienen a empujar, como una enfermedad, o como una situación kármica, trágica. Uh -huh. Muy bien, si lo entiendo así, ya voy por el buen camino. Claro. Si lo entiendo antes que, que el karma se aparezca, mucho mejor, desde ya ya estoy más que bien, ya estoy un claro. estudiante avanzado. Pero bueno, vino la enfermedad y vino esto, y entonces, perfecto, que okay, voy a trabajar en mi interior para aprender. Yo no sé si esta situación me vaya a mí a llevar a desencarnar. Pero eso lo tengo asegurado, así que no me tengo que preocupar. Lo que sí tengo que tener la certeza y la confianza es que, si a mí esta enfermedad o esta situación me va a llevar a desencarnar, me va a encontrar en esta aspiración por mejorar mi alma. Y eso es increíble, eso me está asegurando a mí un porvenir excepcional, sea porque cuando encarne, voy a encarnar en condiciones magníficas, o sea, porque entonces tal vez ya me baste eso para saldar todo el karma que tenga y no tenga que bajar. Entonces, ¿debo yo de... de, de tener la tranquilidad y la paz de que estoy intentando frente a esta situación fuerte que estoy viviendo, o no fuerte, puede ser que todo esté muy bien, pero estoy poniéndome atención a todo lo, lo importante y lo fundamental, y entonces, si me alcanza la muerte, me va a encontrar en esa actitud, y sabes que un alma que ha trabajado por su progreso, por su avance, por su evolución, por su encuentro con Dios, pero se va resplandeciente, se va con una sonrisa de oreja a oreja. Como cuando uno dice, se fue en paz. Claro, eso es irse en paz. Eso. Pero se, se va con un regocijo maravilloso. Y, y es recibido con aplauso, y es recibido con, con, con las dádivas que se merece esa alma, porque la verdad es que aquí es muy poco común que alguien, Viva de esa manera. Uh -huh. Entonces, empiezo yo a, a, a buscar ese diablo, esa situación errónea, equivocada, ese ego, esa programación negativa, como querramos llamarlo, lo encuentro en mi interior. Y a veces, claro, es un trauma, ¿no? es, es un cúpulo de circunstancias que vienen desde el pasado y muchas veces desde vidas pasadas, inclusive. Ese pasado no es solo pasado de mi infancia, sino pasado de circunstancias y condiciones más allá de esta vida. Hay muchísimas pruebas. Ha, ha habido investigadores, yo he dado charlas sobre eh, pruebas contundentes sobre vidas pasadas y, y investigadores escépticos, pero que eh, comenzaron así, pero fueron muy genuinos, muy sinceros y aspiraron a, a encontrar la verdad, tienen como pruebas contundentes de que la reencarnación es un hecho. Porque niños, porque personas eh, con detalles, con palabras, con señalamientos, con, con, con información, con lenguaje, con un montón de cosas, dieron prueba desde ya, de que habían venido de otras experiencias que inclusive tenían mucho que ver con ese presente que estaban viviendo y que de una u no otra manera está estaban... no en es cierto en el día a día una vez se recuerda cosas que no sabe por qué y está recordando hechos de vidas pasadas claro desde ya y mucho se ve en los sueños y mucho se ve eh, por ejemplo en las meditaciones cuando uno de alguna manera eh, desciende su actividad mental y permite que el inconsciente se manifieste a través de imágenes o a través de sensaciones, ahí se va reflotando, se va recordando aquello que es necesario en estos momentos eh, darse cuenta, comprender y entender, para poder superar esta situación, porque el alma quiere liberarse de eso. Lo que pasa es que la mente racional, la mente inferior, así llamada, porque hay una mente superior. Pero bueno, con la que nosotros estamos conectados es con esta mente inferior, esta mente que está llena de virus, rechaza al alma, la tiene aprisionada, es esa princesa que está encerrada en ese castillo, no con un dragón que no la deja salir. Y entonces esa mente inferior desecha, tapa, defía, cancela todo lo que el alma a nosotros nos quiere transmitir. Por eso se habla tanto de seguir al corazón. Seguir al corazón es el alma, Alejandra. Y es más, cuando todos nosotros nos señalamos a nosotros mismos, ¿dónde nos señalamos, Alejandra? ¿Decimos, este soy yo? No. Mira, decimos, este soy yo. Sí. ¿Y qué me señalo? El corazón. El corazón me señalo. Y entonces, ¿por qué no sigo al corazón? Porque creo que es débil. Porque creo que si sigo a mi corazón me van a hacer, eh, me van a golpear, voy a sufrir. El corazón me va a llevar a condiciones que, que, que me van a hacer perder en el camino, y no, entonces las cosas las tengo que hacer así, y entonces esto es así, porque esto, lo otro, porque aquello, porque tengo que cuidarme aquí, porque tengo que transitar esto, tengo que prever aquello. Dios mío, eso no es vida. La mente vive en el tiempo, y por eso, como elegimos vivir de manera mental, Estamos atrapados en el tiempo, que es la tercera dimensión. El espacio-tiempo es la tercera dimensión. ¿Por qué no elegimos el corazón, que es el presente continuo? Porque no somos lo suficientemente valientes. Porque elegimos la cobardía. Pero desde el momento que nos identificamos con esa alma y elegimos vivir el presente, entonces todo se sucede espontáneamente. Y el alma va empezando a tener protagonismo en nuestra vida. ¿Y sabes lo que surge? El niño interior. Cuando vivimos siendo nuestra alma, siguiendo a nuestro corazón, el niño emerge. Porque viene la espontaneidad, viene el candor, viene la dulzura, viene la pureza. Señales de que el alma está sanando cada vez más. Se está limpiando cada vez más. Claro. ¿Sí? Y, por supuesto, ser como niños, para ellos es el reino de los cielos. <risa> sí. Diego, y con, con toda esta experiencia que tú tienes en el tema de regresiones, ya cuando se hace una regresión, ¿cómo se hace ese proceso de sanación? ¿Cómo, cómo lo vive la persona? Porque, y, y, y no sé de hecho si cuando va, retoma estos momentos, eh, ¿se encuentra de nuevo con esa emoción o con lo que se vivió en ese momento? Eh, ¿Lo afecta o necesariamente allí siempre hay un proceso de sanación? ¿O cómo se hace? Muy bien. Te voy a explicar cómo se sucede una regresión. Se puede hacer, por supuesto, de manera presencial, siempre es lo mejor, desde ya para todas las cosas, de manera presencial, física, es lo mejor, pero también se puede hacer a través de de videollamadas, ¿sí? Lo he hecho infinidad de veces y también da enormes resultados. Ahora, lo que hay que hacer es que la persona se acueste de manera cómoda, ¿sí? Lo que hay que hacer es taparle los ojos en lo posible para facilitar esa introspección. Lo que hay que hacer es ayudarle a hacer descender su actividad mental e ir profundo, ¿sí? A un Z profundo. Si sí, es posible. Pero, claro, no tiene que caer en un estado de hipnosis, porque esa es otra de las cosas que se puede recurrir. Yo, yo he practicado la hipnosis y la hipnosis no da resultado. A todos los oyentes les sugiero que si se quiere hacer alguna regresión, no recurran a la hipnosis, porque cuando uno regresa, no recuerda lo que vio. No es consciente de lo que pasó. Y aún así le, le pongan la grabación de lo que dijo, tampoco le va a servir. Porque de lo que se trata es de que la conciencia descienda a las regiones profundas de nuestra alma. Eso desencadena un proceso de sanación. Entonces, hay que ayudar a la persona que lleve esa conciencia a las regiones profundas de esta alma. Poco a poco. A veces es un proceso que lleva varias sesiones, dependiendo del de poder que tenga la mente inferior en la vida de la persona, la condición energética de las personas. Las mujeres, por naturaleza, fíjate, no todas, claro, pero en una gran mayoría son más corazón que mente. Entonces, eh, su parte inconsciente, su parte pero eh, en el buen sentido, su parte profunda, emerge, ¿sí? ese subconsciente emerge con mayor facilidad que en el hombre, que es mucho más material, que es mucho más apegado a los sentidos, ¿sí? a las circunstancias eh, carnales, físicas, racionales. ¿Mm? Entonces, podemos con mayor facilidad en una mujer acceder más fácil a los recuerdos de vidas pasadas. Claro, en términos generales, no, no absolutos, desde ya. El hombre también puede acceder, por más racional que sea, pero tal vez le cueste un poco más. ¿Mm? Requiere algún, más sesiones, requiere un poco de trabajo para fortalecer esa parte intuitiva, esa parte sutil, esa parte eh, energética que se requiere para atraer al consciente, o mejor dicho, para llevar al consciente a las regiones profundas de nuestra alma. Entonces, al ser llevado y abrir esos recuerdos y esos archivos akáshicos, porque hay archivos akáshicos externos y hay archivos ar ar akáshicos akash individuales. ¿Sí? Eh, señalo aquí porque se encuentran en el quinto chakra. ¿no? De hecho, cuando se hace la regresión, la persona siente una presión, siente una activación del centro de la garganta, donde está la memoria del alma. Lo extraordinario de todo esto es que los archivos acálicos individuales a veces no tienen que ver con los archivos acálicos universales, ¿no? porque nuestra grabación es eh, subjetiva, la de allá es objetiva, tal cual pasó. Nosotros lo hacemos de una manera según como, como la hemos vivido, ¿sí? o así como la vemos reflejada. Entonces, claro, cuando entramos a nuestros archivos acálicos de eso se trata no se trata de borrar esos recuerdos no, de lo que se trata es de asimilarlos con los archivos akashicos universales hay que limpiar esa memoria entonces entramos y ahí está el dolor, el sufrimiento ¿sí? pero ojo, también la falsa felicidad digo falsa felicidad porque también es pasajera también eh, depende de un hecho externo. Como por ejemplo, mi gran amor, esa media naranja, ¿no? mi alma complementaria. Ese, ese amor estoy buscando, ese que viví en alguna vida, claro, no lo digo así, pero está en mi interior, ¿no? Deseo hallar ese gran amor que hace mil, mil quinientos años vivido a mí, vaya a saber cuándo, ¿sí? Quiero volver a vivir eso. Y entonces me paso vida tras vida en la búsqueda de esa persona o esas condiciones, y resulta que tal vez la hay, Pero claro, esa persona no es la misma que hace 1500 años atrás. Y entonces, si bien hay una conexión fuerte, me voy de alguna manera también decepcionando, porque el universo me enseña que ni siquiera, no está en una persona esa felicidad. No está en una condición externa esa felicidad. Entonces tengo que limpiar eso, tengo que comprender y entender que pude haber vivido cosas maravillosas o pude haber vivido cosas trágicas, pero que eso no tiene que tener afectación sobre mí, o mejor dicho, poder sobre mí. ¿Sí? Es de aquí que entonces, cuando me sumerjo a esas circunstancias que me aprisionan a este mundo, sean tristes, o sean de felicidad, porque también la felicidad me aprisiona, fíjate que loco, ¿no? Pero bueno, es así, porque quiero volver a repetir una y otra vez lo mismo, entonces tengo que verla desde una condición como de testigo, así como lo es mi esencia, mi verdadera persona. Mi verdadera persona no se cree todo esto, lo vive, actúa, hace su papel lo mejor que puede, pero no queda atrapada a las condiciones y a las circunstancias de este mundo. Y eso es lo que entonces en el proceso, sea de llanto, sea de risa, sea de lo que sea, sea de, de, de éxtasis o sea de tremenda depresión y dolor, lo que tengo que llevar es la conciencia y ver que fue un hecho que ocurrió porque tenía motivo y una razón para que yo aprendiera lo que tendría que aprender. Entonces, cuando se lleva la comprensión y la conciencia de por qué se vivió lo que se vivió y cuál fue el aprendizaje de esas circunstancias, entonces yo ya voy eh, generando esa empatía con el registro akáshico cósmico, universal. Entonces, la memoria de esa mente superior se va alineando a la memoria de esta... Mente inferior que yo estoy teniendo, hasta que se logre una total y absoluta integración. Cuando la mente inferior, que es también llamado hijo, se asemeja al padre, a la mente superior, fíjate, aquí estamos hablando ya de términos un poco eh, místicos y esotéricos, pero es que esta es la verdadera enseñanza, entonces el padre y el hijo, la mente superior, y la mente inferior, se hacen uno. Y eso es la iluminación. Y eso es la liberación. Y eso es lo que eh, debo de buscar. Y es maravilloso el gozo, la alegría, la dicha que se tiene cuando esa gota que está separada del mar se vuelve a integrar al mar. Porque todo lo que en la divinidad existe, está y conoce, todo eso se me integra a mí. Qué loco, ¿no? Pero para poder comprenderlo es como instalar el Wi-Fi, ¿sí? De, de, de, de esa Internet cósmica, de esa información o de esa sabiduría que está en todos lados, ahora sí la puedo captar, ahora sí la puedo, eh, me puedo alimentar de todo ello. Ya no me desenvuelvo solo con mis limitados archivos y, y que están llenos de virus. Esa información que yo fui copilando a través de las sucesivas encarnaciones y que ha conformado mi alma y que por supuesto como es limitado y como está hecho con energías todas difusas, todas confusas, eh, surgidas a partir de la emoción, surgida a partir del dolor, entonces es un alma maltrecha, es un alma que está contaminada. Pero como voy produciendo esa limpieza, recurriendo a esa aspiración a lo superior y a las regresiones, porque ayudan muchísimo desde ya a, a realmente comprobar que soy un alma, a realmente darme cuenta que ser hombre, ser mujer, ser blanco, negro, judío, ilam, o sea, esas son formas que, que no definen lo que soy. Eso también ¿eh? es importantísimo todos los prejuicios se derriban de un plumazo. Cuando yo me veo como mujer, cuando yo me veo como hombre, cuando yo me veo como gay, cuando yo me veo negro, chino, blanco, lo que sea, de un plumazo se derrumba. Entonces, ya por ese simple hecho, ya hacer una regresión es maravillosa, o verse en otra vida Pero después ver que la vida continúa, que los procesos no se terminan con la muerte, también es otro de... de, de de aquello que incorporo, que, que engrandece entonces la trascendencia y mi pasaje por este mundo. Y lo veo como un, una magnífica oportunidad. Y entonces voy viendo que todo lo que eh, eh, he vivido no ha sido por capricho divino, no ha sido por culpa de otros, o, o por la situación económica, o por la pandemia. O, no, ha sido porque yo lo he creado en esta vida desde ya, pero también en otras vidas. Es más, lo más seguro es que venga de otras vidas todos esos patrones, como te dije, porque son repetitivos. Y lo que estoy haciendo ahora de manera equivocada y errada, porque soy un robot, es seguir alimentando ese mecanismo automático que, que lo único que hace es volverme mucho más rígido, volverme mucho más a, eh, aprisionado, apretado. Y lo que tengo que hacer es Romper esas cadenas. Y romper esas cadenas es expandir la conciencia y las regresiones me dan esta maravillosa oportunidad. Entonces, apoyado y ayudado por un terapeuta que tenga un nivel de conciencia elevado, porque, ojo, se te puede hacer una regresión, pero si la persona que te está haciendo el avance no te motiva o no te ayuda a elevar la conciencia, entonces vives ese dolor, vives ese sufrimiento, conoces eso, y, y, y bueno, y tal vez, como no captaste, porque no fuiste ayudado por el terapeuta para darte cuenta del aprendizaje que existe ahí, porque no te desapegaste de la situación, entonces simplemente te diste cuenta, simplemente encontraste una explicación del por qué vives lo que vives, de por qué eres, cómo eres, y lo aceptas y sigue sí. lo mismo. O sea, uh -huh. no se trata solamente de recordar. Se trata de comprender y de entender. Y ahí sí requerimos nosotros de ese sí. apoyo de una sí. persona que es mucho más avanzada. Porque mira, yo siempre lo explico. Eh, todos nosotros podemos de manera individual avanzar. Eso desde ya que eh, es un hecho. Así como todos nosotros de manera individual podemos aprender cualquier idioma. Uh -huh. ¿Eh? Yo voy a aprender, no sé, alemán, eh, chino, si quisiera, solo, ¿no? Es más, en internet me pongo con tutorial, y me pongo a leer libros, y aquí, allá, y si yo tengo una voluntad férrea, y trabajo, y me esmero por eso, lo voy a lograr, estoy seguro. Me va a llevar años, pero lo voy a lograr. Muy bien. Ahora, ¿y si yo tengo un profesor y un maestro? ¿No es mucho más fácil? Mucho más fácil el proceso. Y claro, porque además tiene un método. Y claro, porque además... Me va a explicar todas mis dudas de manera eh, instantánea. Y claro, porque voy a escuchar muy bien cuál es su pronunciación y cómo debe de ser, y todo. Entonces, no podemos nosotros, teniendo la oportunidad, y si somos buenos estudiantes, si somos sabios, no podemos nosotros dejar pasar cuando encontramos en nuestra vida algún guía, algún eh, maestro, algún instructor, alguien que nos ayude un poco en este... El crecimiento interior. Yo cuando encontré el mío, me aferré a él. No me sacaba nadie de al lado de él. Si podía, hasta podía, si podía ir al baño con mi maestro, ahí iba al baño con mi maestro, porque yo quería aprender todo. Ahora, te voy a contar, yo no sé cuánto tiempo vamos. Ya, ya estamos a punto de finalizar. Muy bien. Quiero contar mi historia personal. Nada más porque yo creo que va a servir muchísimo. También para... para eh, generar en las personas eh, una condición de que para todos es posible. Eh, en mi vida, yo tuve una vida muy difícil, ¿no? Si hoy estoy en esto y comencé a edad muy temprana en todo esto, no fue porque nací inspirado, nací iluminado, nací eh, eh, tocado con la varita mágica, no, no, no, no fue así. Mi mamá falleció cuando yo tenía cuatro años, mi papá, lamentablemente, no fue un padre. Dio lo que tuvo, ¿sí? Pero bueno, no desatendió muchísimo y no se violentaba muchísimo con nosotros, entonces me, me tocó crecer en la calle. Y entonces, frente a esa vida tan llena de, de carencias, tanto amorosas como materiales, el sufrimiento y el dolor era algo constante, de muy chiquito, de los cuatro o cinco años te estoy hablando. Y así... Y así, claro, las preguntas y los cuestionamientos y, y todo ese dolor me llevó a decir, pues, ¿por qué me trajeron? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que se espera de mí? Dios mío, ¿para vivir esto? Entonces esas circunstancias tan tempranas, tan llenas de dolor y de sufrimiento, y, y que yo desde ya necesitaba urgentemente, porque si no me derrumbaba, porque si no me dejaba morir, porque si no... No tenía sentido continuar su vida, perdón, mi vida, y entonces, hablo su vida porque ya parecía que fuera otra persona, ¿no? Pero no, era yo, sí, en esta, en esta vida, ¿no? Y lo hablo así de esta manera porque pues, ya, ya pude verlo desde afuera, ¿no? Observarlo y verlo como, como un testigo, ¿no? Como algo que era necesario, más, la verdad es que me siento bendecido de haber vivido lo que viví. Qué loco, ¿no? Pero bueno, gracias a eso, a edad muy temprana, encuentro a mi maestro. Claro, tenía que viajar tres horas de ida, tres horas de vuelta, allá en Buenos Aires. Yo ahora vivo en México, pero eh, nací allá, ¿no? Y, y entonces, y para estar dos horas, tal vez. Pero yo no quería desprenderme, porque lo que decía, lo que me transmitía resonaba. Sin embargo, el dolor de la muerte de mi madre todavía no lo podía aceptar, no lo podía comprender, no lo podía entender. Estaba enquistado en lo más profundo de mí, como unas circunstancias que no me, me, no me permitía del todo aceptar a la divinidad. Hasta que hago una regresión con respecto a este tema. Y entonces, ¿qué surge en esta regresión? Surge que en mi vida pasada ¿sí? había deseado, la muerte de mi madre para poder yo heredar una riqueza que mi padre me había dejado y de la cual no podía disponer porque mi madre se interponía. Y así durante años y años, hasta que al final falleció mi madre, ¿no? Pero eso siempre dice, y cuando se murió dije, ah, al fin se murió, por Dios, esta señora, ¿no? Y ahora sí, a darme la vida <risa> rimbombante y a, y a malgastar todos estos millones que tenía, y así despilfarré todo y me dio una vida tremenda. Claro, en esta vida. Lo primero que se me hizo es quitarme a la madre. Y segundo, vivir una vida llena de carencias. Fíjate. Pero eso fue creado inclusive por mi mente superior, no, no fue la divinidad. Fue el universo y mi espíritu que vio que era necesario que yo tomara conciencia. Entonces cuando me doy cuenta que yo deseaba la muerte de de mi madre, de mi vida pasada, y que yo lo sentía, ahí estaba, ¿a quién voy a culpar? Todo lo contrario, tengo que agradecer, ¿sí? Eso que, eso que viví, esa carencia, porque entendí. Entonces, ahí, y claro, se me quitó un grandísimo peso de mi alma, y entonces pude expanderme, pude reconciliarme con la divinidad, con el universo, conmigo mismo, por este hecho, este hecho. Y este es uno de los beneficios que, de manera personal, en primera persona, quiero compartir, y que este ejemplo puede llegar a ser el ejemplo de todos aquellos que realmente vean la vida de esta manera, como la hemos expresado, y logren esa sanación, esa liberación, porque entonces viene la unidad, viene la integración, la confianza, la verdadera fe. ¿Sí? Porque la verdadera fe no es creer. Fe viene de una palabra etimológicamente, que es en hebreo, ¿no? Pero, pero que significa nodriza, fíjate, Nodriza. Como aquella fuerza que nos cuida. Porque cuando nos sentimos cuidados y conectados y unidos a todo, miren lo que estoy transmitiendo, porque esto es muy importante. Entonces surge esa certeza y esa seguridad. Y eso es la fe. Fe no es creer. Fe es esa, ese estado y esa condición total y absoluta incorporada en uno. Pero eso se obtiene y se logra cuando estas situaciones traumáticas que hemos vivido en esta vida y en otras vidas han podido ser sanadas, han podido ser eh, liberadas y entonces el alma resplandece en amor. No, bueno. Qué bonito Diego, qué bonito además porque te, te iba a decir pongamos un ejemplo y qué bueno que nos hayas contado tu historia porque a veces entendemos las cosas mejor a partir de ejemplos sí. y, y, y bueno, es, uno podría decir que, que o yo concluyo de todo lo que te he escuchado durante esta conversación, que realmente somos seres multimillonarios. Es lo que tenemos que entender, que venimos con todo adentro. Y ser multimillonario no es tener, porque la gente cree que ser multimillonario es tener mucho dinero. Es tener todos los argumentos adentro para solucionar todo en tu vida. Es tener Exacto. el amor, la compasión. Es también tener dinero, pero es, es muchas cosas ser multimillonario. El dinero después llega, llega. Cuando tú estás conectado y fluyes, el dinero ya. llega. Por y donde ya menos ya te llega. lo esperas llega. Eso es verdad sí. y dime. Sí, yo, yo pongo como ejemplo, ¿no? Que nuestra, para ejemplificarla, nuestra condición es como aquel mendigo que tiene enterrado 10 millones de dólares, ¿no? Y, y vive una vida de miserable siendo millonario. Y ese es nuestro, nuestro estado. Ahora, desenterremos esos tesoros, pero claro, no, no están en la tierra, sino están en nuestra alma profundicemos en nuestro interior, y entonces vendrán las riquezas. Claro. Vendrán toda, todos esos tesoros maravillosos que existen en nosotros, esos dones, esos, esos méritos, y, y todo eso tan positivo que también, a través de las sucesivas vidas, y que hemos llamado Dharma, porque este es otro de los temas, es la riqueza espiritual que también existe, entonces vamos a poder utilizarla. Uh -huh. Y entonces facilitar y expander aún mucho más nuestra realidad para hacerla de más alta frecuencia, de más alta vibración y más próxima a la divinidad y al verdadero amor. Porque nuestra alma tiene un debe y un haber. Claro. Y un karma tiene un dharma. Ahora. O sea, no solo acumulamos lo malo. No, no acumulamos futuro, lo bueno, futuro, claro. También lo bueno. Venimos Exacto. con esa maleta cargada. La de lo bueno y la sí, de lo malo. Pero, pero vivimos poniendo atención a, nuestros, a nuestras deudas. Claro. Es como que somos adictos a gastar la tarjeta de crédito, ¿no? A, a seguir endeudándonos, como los países, ¿no? Que se endeudan y se deudan. teniendo una, eh, una oportunidad o una capacidad de producir y de generar increíble, como lo es Colombia, desde ya un país riquísimo y bellísimo, pero no, prefieren endeudarse. O como Argentina, y vaya, y tenemos un ejemplo extremo, ¿no? Siendo tan ricos, prefieren endeudarse. ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen porque les resulta más simple, más fácil? Sí. ¿Pero a costa de qué? A vivir luego terribles limitaciones, terribles eh, eh, sufrimiento y dolor y necesidad. Entonces, no nos endeudemos. Hagamos producir esos tesoros que existen en nosotros. Volvámonos ricos, independientes, libres. Las circunstancias de los países, las circunstancias de la familia, las circunstancias materiales son también las circunstancias del alma. Porque así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. Sí, sí, sí. Y sobre todo salirnos un poco de esa dualidad, ¿no? Y de pensar de que hay malo y hay bueno. Yo pienso que de todas maneras cuando estás en eso que tú llamas malo, estás es viviendo una experiencia que te va a dar un aprendizaje y hay que aprender a amarla, ¿no? Y a, a vivirla y acogerla y aprender y seguir. Bien. Y siempre tratar de fluir. Muy bien lo has dicho, porque lo malo, lo malo son circunstancias que aún necesitamos poner conciencia, comprender claro, y entender. Claro. Yo digo que las personas malas, si fueran conscientes, serían buenas por conveniencia. Y ya luego lo serían porque son ellas, se descubrirían a sí mismas. Claro. Entonces, cuando alguien actúa de manera negativa, de manera mala, por así decirlo, o pecaminosa, o kármica, no hace porque no ha comprendido, no ha entendido. Una vez que comprende y entiende, lo haces porque sabes que es lo mejor para ti. Claro. Primero por interés. Pero luego descubres, ¡ah, caray! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Esto es lo que soy! <risa> claro que sí. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta enriquecedora... No, gracias charla. a ti. Gracias a todos los oyentes y al periódico. A todos. Próximo. Bueno, y gracias a todo Colombia y a todos los que nos oyen. ¿Mm? Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Los espero en Manifestación Mística en mi canal, si están interesados en seguir conociendo todo esto. Ahí dejo también mi número de teléfono, por si quieren comunicarse, hablar, tenemos eh, Facebook y tengo un sitio un sitio que yo considero como, como mi lugar especial, que es un canal en Telegram, ¿sí? canal Manifestación Mística en Telegram, y ahí publico todos los días, todos los días, y voy subiendo cosas que a mí me van sucediendo y, y transmitiendo enseñanza. Y aquí en la página del Congreso van a encontrar todas las redes y todos los caminos y las vías para comunicarnos con Diego y tener mucho más de ese aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra.